Buongiorno cari amigos de Pablo El día de hoy Hoy dos izquierdas Hoy he portado mi, mi valilleta con 20 kilos El día de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer cuatro ejercicios para la gamba Vamos a elaborar el y El bíceps crurale, vamos a elaborar también el glúteo Voy a hacer cuatro ejercicios con estos 20 kilos eh, Y después le voy a ayudar tres ejercicios para el bici Ahora, gamba y bicipiti Estamos, eh, vamos a diventare Un po' en forma, un po' contratto Un po' robocó Cierto, son 20 kilos Si tú a casa hay Hay più kilos lo puedes usar Yo solamente costaba Como he dicho prima Con 20, con 20 kilos Ahora vamos a, a, a disfrutar al máximo Este peso para diventar Esta parte inferior Firme, firme, firme Questa es la base de nuestro cuerpo no? El objetivo es Cercare el equilibrio todo completo no solamente pues grande sopra y, y soto como como un espagueti no lo llamo checar el equilibrio por cuello cuesta alenamiento entrenamiento, alenamiento o el, el completo que dura aproximadamente 30 a, a 50 minutos ok vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad pues sí, nuestro, nuestras articulaciones muevo el pie muevo el pie todo Ok, poquito toco esto un poquito, ¿cuá? Esto un poquito ¿cuá? me piego, salgo, me piego, salgo, me piego, salgo, me piego, salgo, ¿Qué? ¿Qué? vamos a portar ahí dietro el, el talón, ¿eh? ok, cambio, cambio, vamos a hacer un riscaldamento, ¿Qué riscaldamento vamos a hacer, un, un piccolo riscaldamento, pues sí batido cardíaco entra a nuestro cuerpo seamos un poquito <ríe> cargo vamos a hacer vamos a iniciar esto. 20 jumping jump 20 skipping y vamos a hacer 20 movimientos así tipo un y siempre moviéndonos en el post vamos a hacer esto pues, solamente una sola vuelta y dopo entramos con nuestro ejercicio per de gamba con Este peso, con estos peces, con estos pesi con estos el peso se lo pago el peso se lo puedo ya lo prendo, ya lo sistemato, sistemado, eh, así un poquito de, de tempo. ok, preparate, respira profundo, vamos a iniciar con el jump ya, 20 jumping ya, 10, 20 skipping y 20 rollino, así como una pera prepárate 3, 2, 1, via, va, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, mantente in corsa. Vamos a fare skipping, 20 eschi. 3, 2, 1, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ok? Mantente Corsa. Vamos a fare questo rollino, preparate, 3, 2, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 20. Ok. Nuestro barquito cardíaco ha salido. Vamos a ver un poquito de agua. Agua pura y natural. no se pierde tiempo, hacemos un paraguas dietro, así pues Así pues no se sé. riscalda, <ríe> estaba haciendo solecito. ok, voy a prender mi peso, prendo mi peso, prendo mi peso, acá ya lo es sistemato, 20 kg, vamos a iniciar en nuestro primo ejercicio, vamos a hacer el squat, el squat, prendo el peso, prendo el peso, de cuesta. yo lo prendo de esta manera, así un poco più comando voy a abrir el pie a la misma misura de la espalda, voy a extender lentamente que mi ginocchio no supere la punta del pie. 3, 2, 1, via. Bueno, echando, echando, echando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 due in più uno in più ok perfetto perfetto perfetto io questa lo ripeto due volte in più due volte in più io per lo generale quando mi alleno nella palestra sempre faccio tre serie però le metto anche 15 ripetizioni invece di fare 4 di 10 faccio 3 de 15 e sono a posto, posto. per il giorno di oggi tu che, che sei in casa e che non hai tanto peso puoi fare questo 3 serie 3 serie facendo 3 serie di 12 ripetizioni ok respiro profondo approssimativamente la pausa di 45 secondi a un minuto, todo depende de tus tu condiciones físicas respiro profundo, entiamos con la segunda siempre que prendamos un peso, prendiámonos con la fuerza de la gamba, así. es variado, te palman las piernas 3, 2, 1, mira ok, ok, yo paso cosí de lado, cosí guarda 3, 2, la pausa pues, nos, nos avanza un alto nos queda un alto y, y, saludo a todas las personas que nos guardan hoyo de Bugia. saludos en la cerveza no mamito Gamba ricardo car alecito ¿cómo va el ordenamiento ok ok ok ok eh, importantísimo como he dicho yo en todo puesto en el, en el entrenamiento El 70% de alimentación Debo estar informado Alimentación y 70% eh, un, un, Hay que añadirle a <ríe> eh, El ejercicio, el estrés El estrés, que si sí, el músculo eh, Entra en estrés Y, y, y, y va viene, viene foro. Aunque No identificar un buen reposo No reposo bueno Dormo solamente 5 horas no pretenda arribar a un físico tenés eh, con la salud. Aunque tú no falles por, pero si tú no le das cosas, te da en forma y manja de Ok, usted va. Bueno, Giovanna, dentro, tú va vas. como estás yo, Bardo? ¿Gloteo dieta? Ok. Vamos a para Buti. B. Buen chivo. Buen alineamiento. Buen riposo. Será siempre el torno. 3. Vida. 1. Vida. 1. Due, due, due, due, tre, lentamente, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Due in più el piu ok perfecto me he Ya me hemos hecho ya esto primo vamos a reposar aquí un minuto, un minuto, un minuto máximo se si tu no 2 minutos un poquito de agua. La, la ok. Nuestro próximo ejercicio que voy a que propongo, vamos a hacer el spaque, El estándar. En español lo se llama peso muerto, peso muerto, peso muerto lo facho de esta forma, así guardate la posición de la esquina, las gamba van ligeramente pegada. gamba ligeramente piegada, y facho así, salgo, y salgo, ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, prepárate, prende un bochino de agua, 3, 2, 1 no prendo ok, perfecto Peso. abro el pie y esto también sube la espalda guardo de frente gamba ligeramente picada y vale, vamos 1 2 3 4 bueno pues vamos eh, lo repito lo he vuelto en ti si tú ancora no te estás inscrito a este canal suscríbete dame tu contributo así yo vado avanti, me lloro aunque la gente me ponga no se ponga volver tú y fuerte, más estoy masacrando con tus ejercicios. cambia, cambia Va a usar, y deliberamos un poquito ok, comenzamos con la segunda con la segunda la segunda la, la paso de pronto, el de aparto cocin de lato guardaba la posición ok, me siento, lo si siento, prendo peso okay. ahora puse a mezclar la espalda 3, 2, 1, 1 1, contraigo el grupo igual, vamos a 2, ¡Por tres! Cuatro. ejercicio, cambiamos, estamos elaborando con 25 tu a casa 100 pesos okay. ¿Y un, poco? un poquito un de peso si hay de menos, va a tener? le metes un poco dificultad ok? si, sí, sí. vuelto a ver, vuelto a ver, vuelto a ver este foto vendrá a pagar. te lo digo yo yo soy muy potente, yo confío veramente a la gente de alena de máximo, máximo 3 vueltas semanas, mínimo 2, pero si te 2 vueltas semana es probable que tu puedas lo con un estilo de vida simple. pero si solo gente que allena todos los días, giorni, poco a trabajar, a estudiar, y molan en cambio si a 2 barra 3, son gente al menos se hay tiempo para trabajar, para la mujer a estudiar, hacer todo lo que ok, último, último, último, último, okay. a tenemos para nuestro segundo ejercicio, plegando nuestro tercer pero nuestro test, es la la panchina. Vamos a hacer el stack no, el stack No no, no el está que es after. Vamos a hacer el afondo el lunge afond, el o el el afondo el afondo romano. O, o, o, o rumeno cuál es sí. no, me, no me viene el nombre pero lo vamos a hacer vamos a montar un circuito cuarto de frente un poco atrás un pues lo hice me sentirán un la fatiga voy a hacer 3 de 10 con unicamba con ogni gamba. si parte 3 de 10 es poco aumentale menos ahí meme mete motoriz ok me subo el ciclo ok perfecto le llamo que esta agua no es blocada, ok prendo el peso, está supuesto el peso, ok vamos a iniciar, vamos a iniciar vamos a iniciar, vamos a iniciar, poner el pie de, el pie de cua 1 o 2 se llenó que no está de la punta del pie 3 Quattro, cinque, sei, sette, otto. Si me tomo el baleato, tomo tus pasamos la corrección. ¿Ok? Este se siente un poquito de la fatiga. 1, 4, 1, 2. Hacemos una pequeña pausa. Y el batito cardíaco en la gamba... ¡Puta! ¡Puta! un minuto de, de recupero. Ya se vea sentir un poquito de la gamba, ¿no? La mía se siente la se siente. hoy hoy no se esqueta hoy no se izquierda con con hoy se alena la gamba se alena con peso. ok prepárate prepárate 3 2 1 y vía voy a hacer con fe 3 4 5 seis, 7 8 9 10 Ok, perfecto, tiro profundo y cambio de gato cambio, cambio, cambio. cambio, cambio. cambio. cambio. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta vez tocamos el pago. Esta vez tocamos el pago. Tú, tú una pausa 60, no? 60 60 tú no mola más te puedo estancar, aunque yo me estanco pero yo continuo, continuo Uf. ok, ¿qué, ¿qué sucede? marca la última continúa reposando luego de cuesta vamos a parar uno que eh, es súper limpio Gamba, glúteos, el lichípito, tu paposta. Y si tú vas, yo sopra, te lascio, eh, al final, un ejercicio de abdominal. 7 minutos de abdomen, así cumplimenta sí, este adentro. Este ha de la venta, ¿no? Descente, ok, perfecto último, último, último, último, prepara, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, y reposo se ok tanto tu riposo yo abasto el peso a este manubrio, a este en inglés sería de dumbbell sí. el español mancuerna llámalo Se chiude qua, se chiude, hace el peso. Ok, perfecto. Well folks, it's time to kick it old school. qua. Uh, so you can feel cool. <laughs> vamos a otro me subo el cigüey ¿eh? voy a meter el cual a, ¿eh? de la chugamana, de la chupamana voy a un poquito voy a te guardar un poquito en el diche nuestro próximo ejercicio, ¿eh? voy a hacer sin chisapez vamos a hacer esto pues. Voy a pararlo Tú te conectes a esa gamba, no Va cambiar Más bien Por supuesto, habíamos visto un, una chugamana Por si no nos echamos mal con, con el perro Pá, metiéndolo aquí Ok Ok Bueno, papá, metiéndolo aquí lo en esta posición Automáticamente, cuando haces un string o si no cae el pez lo Vamos a pararlo Uno, 1, qué? Repárate. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 1, 21, 2, ok, reposo. Riposo. Siempre con la gamba. Siempre, siempre, siempre. Ah, madre de Dios. El costo de la belleza, el costo de la salud. Tutto costa, tutto costa. Pero es medio prevenir. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía, vía, vía, vía, vía, vía. Vía, se va. Uno. Valenteo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 manca poco manca poco manca poco para el cambio Importante, tú a casa, le ayunye el peso que tú doy. Le ayunas el peso. Si va aquí pesante, mételo aquí pesante. Si a hay aquí ligero, mételo ligero. Si no hay peso, lo puedes pagar con el café. Ok. Me preparo. 3, 2, 1. Vía. 1, 2, 3, 4. 5, 6, último, ok Madre de Dios, 60, 60. ok La otra gamba estaba reposada, Ahora iniciamos, iniciamos un 3 Due, uno, Uno, due, tre, quattro, cinque, 6 sei, otto, nove, dieci, undici, dodici. Siempre se si será una gamba que, que es più fuerte que una alta, una più débole. <risa> el movimiento es un poco corto porque tiene un peso. Si fuese sin esa el movimiento sería de más armónico, más grande. Pero como es un peso, una resistencia, el movimiento se si va corto. Reposa, reposa, reposa. 8 7 6 5 4 3 2 1 Via, via, via 1 2 3 4 91. ok 8 7 6 5 4, 3, 2, 1, via, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. finito con estos ejercicios de, de, de la gamba con peso, cierto que son los ejercicios que se si pueden hacer pero el giorno de hoy solamente por no tanto como propósito no eran cosito tan fatigoso no ok hacemos una pausa eh, vuelvo a cambiar el peso a, a manobrer vamos a hacer un poquito de chip vamos a añadir un poquito de peso al menos uno ok, ¿De la otra? vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio y vamos a hacer el concentrato, el concentrato lo hacemos siempre seduto con la sedia seduto en la sedia ok, este, este, aposto, este aposto solamente habíamos visto solo de uno pero en un tanto que un riposa sale la gamba sistema también pues un entrenamiento completo gambes y eh. chiqui ok vamos a iniciar vamos a iniciar el meto para la, la sedia, la sedia de frente, nuestro ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer el concentrado, concentrado, concentrado sugo el sudor, vamos a meto el tricipiti dentro del interno coche, de esta forma, tra, tra. el brazo no se debe esforzar, el tricipiti no se debe esportare. ok? prepárate, 3, 2, 1, guía, vádalo pa, vádalo pa 1, toca aterra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego en piú, 1 en piú, ok, perfecto este brazo estaba riposado, ahora cerquemos con esto, gracias, gracias Auro, principiti in interno va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, perfetto, nobile. Faccio... 15 segundos pero fue este brazo porque este estaba reposando y tanto tanto pues estaba laborando andiamo vamos a parar nuestra nuestra segunda, segunda, segunda, segunda para el bichipiti tu sí. no a casa le fui a Jinger de più peso, yo le tolto un poquito de peso porque volví a concentrarme con più peso per la gamba ok prepárate 3 2 1 día. 1 2 lentamente 3 4, salgo veloce y haciendo veloce, eh, lento, 5, malo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh. Este que estaba respirando, si viva, viva, 3, 2, Puedes colocarle más está en esta posición questa comencé a pio como lo cómodo 3 2 1 uno via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hola. lo puedes modificar, puedes hacer así eh, eh, sale lento y cende e veloz. En yo lo paso, salgo veloz y chendo lento, Así se concentra la energía più en mi bicipiti. Ok, vamos a, vamos a a el último, el último, el último, el último. Después de esto vamos a hacer el curl hammer, curl hammer con, siempre con, con las dos manubrios ok? manca uno, prepárate, 3, 2, 1, vía, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 1 in più ok perfetto perfetto perfetto perfetto perfetto e cambiamo di là sì. cambiamo di 3 2 1 via 1 2 3 4 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto. Ahora, a pedir. Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer el curl a medio. Abro las tres posiciones de la, de la espalda. pecho avanti. Contraigo el abdomen. Vamos a parar con este movimiento. Tra, tra. De esta forma, ¿no? Prendemos el agarre así de, de, del, del manubrio. Directo. Tra, tra. No es así, no. Cosí. Guarda. Miro. En prono. Tra, tra. Vamos a parar con esto. Tra, tra. ¿Ok? Respira profundo. Pensa positivo. relájate Manca poco, manca poco para que mire, ¿no? Manca poco para que mire. 3, 2, 1. Prendo el peso. Ok. Ok. Martelo. 3, 2, 1. Mira. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, vamos a meterle 1, sí? ah, vamos a un pio, ok, perfecto, vámonos, pa. pues si, sí, echamos menos fatiga prendiéndolo a terra ya, pues, ya se puede guardar un poquito la, la, la tensión eh, en el chiquitito aunque en la gamba, ya yo siento la gamba. Ya yo siento la gamba. Ya yo la siento. Ok. Pero vamos a beber un poquito de agua. Vamos ¿No? ah. a la tierra. Ok. Andiamo con la segunda. Nuestra segunda, Siempre a Marcelo piego di notte schiena diritta, petto petto petto davanti va. 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Último. Oh, madre de Dios, si ya, pues. Esto sento, Yo lo siento, Yo lo siento. Yo lo siento. Yo lo siento. Ya siento el chiquite que no no hecho a pegar. Tranquilo, tranquilo. Manca el último. El último de, de Kurt Hammer. Dopo de cuello vamos a parar un poquito el, el abrazo. vamos ¿no? a aparece este movimiento por con el peso. Tra, tra. La, el, el, la presa se debe así pues es diverso si lo hago así que se debe ya en el bichipiti en prono y riposo y hago el último curr hammer eh, la fatiga se sentirá tú no molarás tú no molarás tú stringi el dente y continúa ok, prepárate 3 2 uno. Five. Ok. Teraz? Zobacz. Tre. Quattro. cinque. Santa madre de Dios, Madonna. esta semana es de entrenamiento físico yo aproximadamente meto tres vídeos a semana en el canal, eh, o ni uno de hoy guardar la playlist la playlist es en ejercicio moderado e intensivo ejercicio perfecto ejercicios con elástico el tabata, abdomen, glúteos sport, tengo una playlist donde, por ejemplo, voy a ah, trabajar hoy tu guarda tu chiquiti, voy a elaborar hoy glúteo, guarda tu glúteo, voy a marilar, ¿Voy, voy a parar a saltar la corda, me prueba me una playlist max ¿Sí? más ok, eh, yo creo que ¿Manca uno no? No, no, O hacemos No me recuerdo bien. No me recuerdo bien. ¿Es o no? Pero... no, un ¿Es vale. va. si un, un no? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, De cuesta en puñatura, vamos a par y cuesta Doblo, pa. Ta. Ta. Ta. Así elaboramos un poquito el hambra el En español sería el antebrazo En este último ejercicio Se sentirá un poquito de piu la fatiga eh, ¿Con qué peso vamos a, a elaborarlo? Vamos a elaborarlo con, siempre con el justo peso que hay No lo voy a cambiar, no lo voy a modificar El movimiento será piu core eh, vamos a, Voy a procurar a fare 10, si no arriba a 10, ¿okay? si tú puedes jugar a 10, arriba a 10 Yo te doy el tiempo, así pues, andamos todos insieme Ok, prepara, prepara 3, 2, 1, 10, 4 para la cara, la empuñatura, la empuñatura, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, Uf. ¿no? Sé, ¿no? Siento braga, ¿vale? entonces, entonces le da un poquito de, de al, al corta y cosí se me se mete a todo corto. Ay, ay, ay. Le damos todos 10, 10 pero un poquito forzado. Tu o lo puedes fare con las barras, con las barras puedes hacer con las barras. Tra, tra, tra, en su, su, su, su, su, en su, en su, en su, en su, Ok, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, para ir en el segundo. Lo paso así de lato, guarda. 3, 2, 1, vamos, 1 2 3 4 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 O bien es cómodo con, la, con el manubre después de las barras se ve más fácil detrás atrás, atrás. pero a ver, lo importante es elaborar con los, con los atreces que habíamos en casa cuando lo diciamos, echamos, lo echamos menos en la palestra con las barras pero adentro, si estamos en casa no la posibilidad de andar en palestra para la gente que va tanto en palestra, ¿eh? pues vamos a dar estos ejercicios estamos casi finalizando nuestro allenamiento de gamba y bichibi te recuerdo puedes escribirme las que comento Pablo, hay un alenamiento en el abdomen con gambe lo pachamos lo pasamos lo tiramos, ¿no? pero tú debes para una cosa dejarme tu comentario escribirte condivide la eh, el ejercicio eh, mi objetivo de todo esto no es que tú te diventes una bestia no que estés siempre en forma yo, yo a mí me piace estar bien fitness todo por la salud no me piace tanto el volumen no no es normal natural, como puedes guardar ver, natural. ¿Cuántos años yo? ¿Indovina cuántos años yo indovina cuántos años yo indovina indovina Indovina, escríbeme y yo te respondo cuántos años yo. Último, último, último. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más. 1 más. ¡Ah! Okay. Madre de Dios madre de dios por el giorno de hoy habíamos gracias veramente a tutti las personas que se han conectado a través de este sitio de este de canal yo les gracias a tutti vamos a hacer un poquito de, de 2 o 3 ejercicios de estrés, porque si está si está no, poquino, ¿no? si vuelve un poquito no estamos tratando un poquito contrato ok llego el ginocchio espina directa y yendo lentamente toco la punta de pierna cambio, piego, gamba, derrita y cheque, ok, tu te doy en y lentamente pino donde yo riesgo, toco la punta Adesso todas, due. Ay, cabez, cabez, cabez. Todo el tiempo... Cabez, Cambio. Piego Giro. Giro. el cabez. Cabez, cabez. Un Cabez. de brazos, ginocchio a la entierre Avance suben no el El día de hoy habíamos terminado, gracias veramente a todas las personas que se han inscrito y que han guardado todo este canal, Aspeto que esta lesión te haya servido para mejorar tu performance, mantener tu forma, eh, curar tu salud, gracias veras cuore Pablo.